Ustedes saben, aquí tenemos deporte y los ponemos un poco ahí entre la espalda y la pared. ¿o los ponés? ¿Los ponemos? ¿Los ponés? Los, pon sí, los pongo. Los sí, pongo Pero, claro. chicos, sí, sí. vengo bien. Vengo bien con el béisbol. Vengo bien con el pádel. Vengo bien con el golf. El pádel muy bien. Vengo el, el, el golf. Bien. Sí, Epa, ¿Ves? Sí, ¿Ves? Voy sí. anotando. Y ahora. Van a ver que vengo muy bien con el volei wow. Véndelo en el hotel le, le damos la bienvenida, lo trajo el Sonda sí. Nos costó traerlo porque no da ah, basto que Entre los equipos que dirige, la escuela y demás Fuerte el aplauso para Luis Testa, una eminencia trae? ¡Bravo Luis! ¡Bienvenido! Genial. ¡Hola! Hola. Hola. Muy bien, ¿ves? Muy un bien. placer, un placer estar acá con ustedes. ¿Me trajo el sonda? Sí, sí, me trajo el sonda. <risa> ¿Complicado? ¿Cómo se largó? Claro, la productora hace rato que lo viene diciendo, Luis, por favor, venite, no puedo, la escuela... Bueno, finalmente eh, vino el sonda que todos lo... Lo putean, en este caso lo celebramos, ¿no? Sí, totalmente. <risa> totalmente. Gracias por Podemos venir. Podemos estar aquí, Luis. un placer, un placer. Y vino con gracias. la pelota, ¿viste? Sí, por supuesto. Sí, me dijeron, ¿sabes? trae la pelota porque dice tenés un li una linda desafiante, que me va a pintar la cara. Sí. Uy, sí. dijo, mejor. Sí, ya que haya pensado que era alta. <risa> eso ya para mí es un gol. Ya, ya noté, te, ya, ya gané. Claro, se sacó me los zapatos y Me ahí... saqué los zapatos claro. sí, y me dijo, ah, no, bueno, cualquier cosa <risa> te <risa> llamamos. <risa> bueno, y bueno pitar la cara. Bueno, sí. lo vamos a, como siempre al final de sí, la claro. vamos a hacer algo, algo técnico, pero bueno Luis, eh, aprovecharte cómo está el, el presente, digo de, de una trayectoria muy importante que has tenido, eh, selecciones en el plano también de, de clubes, una eminencia, ¿te sentís así? Hoy hablaba con un periodista, un colega que sigue mucho el voley acá y me dice, me animo a decir que es eh, de lo más capaz no solo de voley, sino de todos los deportes de la provincia. No bueno. te voy a decir quién. Bueno, no, no, no. No, mira, yo me siento... Me siento como me siento, y siempre hay que ser humilde y nada más que he estado donde he estado gracias al trabajo, al esfuerzo, nadie me regaló nada, entonces me siento contento y, y mientras más pueda llegar a... A devolver todo lo que lo demás la vida me dio, lo devuelvo y lo transmito a los entrenadores, compañeros, colegas, lo que sea Así mm. que este, he tenido una larga carrera y, y estoy orgulloso de eso ¿Y a qué edad empezaste? Mira, yo empecé en el colegio, en el, en el 82 en San Luis, mm -hmm. iba a quinto año ya entrenábamos los de primer año Y después me fui en, entrenar, me empecé a estudiar de ingeniería en minería, no me gustó y mientras tanto entrenaba los equipos de voleibol en el club La Finura en San Luis. De ahí me vine a estudiar educación física en Mendoza y me seguí capacitando, me iba a dedo a Buenos Aires a pasar pelota a la selección Argentina, al Posta. CENAR. Sí, sí, sí, me iba a dedo, me iba a dedo. Buena, eh, una, una técnica para hacer un buen dedo, ¿cuál sería? <risa> no, la ubicación... Sí. No, hoy en día está más peligroso, sí, o sea, no, sí. no te lleva, no te alza cualquiera, <risa> pero si no, nos íbamos y estaba allá en Buenos Aires feliz de la vida. Así que ahí aprendí un montón y después venía y, y bueno empecé en el Club Guaymallén, después continué en el Club Regatas y bueno estoy en el Club Regatas desde ese momento. En época. ese momento te imaginaste que ibas a, a conseguir todo lo que has conseguido, todo lo que has laburado, a todos no, los que has entrenado, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no este, logra sus frutos. Mencionaste Regatas, bueno, ha dejado una, una marca seguida hasta el día de, de hoy. Eh, te pregunto por lo que fue esa, ese paso por, por Liga Nacional y, y bueno, ¿cómo ves a la provincia hoy en la actualidad con el deporte y cuán lejos estamos de, de ese nivel, digamos, o, o cómo lo ves? Y ahora se ha complicado un poco, participamos en Liga Nacional durante años con Regatas, después bueno, la situación económica un poco cambió, participamos de, de, de Ligas A2. Bueno, ahora no, no se está jugando nada, Regata jugó el torneo federal en femenino, en masculino no lo pudimos jugar, yo me tuve que ir a, a La Rioja, jugamos el torneo federal en La Rioja, ascendimos, así que bueno, he estado en distintos lugares, pero, pero bueno, este, el volei de la provincia eh, está trabajando, hay muchos equipos. Muchos equipos más en divisiones inferiores, en las superiores no hay tanto, pero yo creo que es importante la base de la pirámide como para que después vayamos creciendo. Veo fotos, son todos hombres. ¿Siempre entrenaste con hombres o alguna vez mujeres? Bueno, dirigí un equipo de regata en el 90. Sí. Este, que jugamos Liga Nacional, llegamos, salimos terceros. Y después del 90 seguí dirigiendo varones y hasta ¿Por algo la fecha. particular o porque se daba así? No, no, porque después me incliné más por el, dirigir varones, era ¿Y es muy otra distinto? cosa. No, no, es no. parecido, nada más que dirigir mujeres tener que tener otro tacto, sí, claro. este, pero... Pero sos Calinchu no? como director, como entrenador, como sí. Un poquito. Claro, <risas> si mejor no, por la duda. Pero de sí, qué, sí, sí, claro. en qué sentido digo sí, soy, soy, soy exigente, soy exigente, soy bastante quisquilloso yo siempre insisto, digamos, es como si tuviéramos en Japón, no, no estemos en Argentina, Argentina, no, Japón, que sea todo... Estricto, los horarios, eh, bueno, el orden, eso, una disciplina, una filosofía de trabajo. Eso es necesario y además sí, sí, cuando, cuando se entrena de manera seria, ¿no? Totalmente. Porque no es lo mismo hacer algo cada tanto, juntarte con tus amigos, que entrenar, estar federado, jugar partidos. Total. Yo digo siempre, hagamos un esfuerzo inteligente. Claro. Ya que vengamos, hagamos... Dejémoslo todo. Sí, sí, dejémoslo todo. Y... Eh, ¿Sos del insulto? No, se, se, se, se, se, Insulto se me sale, al aire se o me sale, sale. Se, sí. sí. No, específico, no, pero al aire sí, sí. me, caliendo, me caliendo. <ríe> Y. y mmm. El, el, el, el puteo, a mí me gusta decir, va para arriba y dice, ¡Pero no, no, Me caliento mucho. Antes era peor. Antes era ¿Con el peor. tiempo lo han sí, mejorado? Si sí, hubiera pasado en cosas de antes, a hoy en día, no, no estoy. Estoy ahí. Sí. ahí <risa> Estamos atrás. Sí, sí. Ahí vimos algunas fotos, eh, Luis, bueno, de la selección argentina, eh, que está tocado eh, estar en diferentes roles, en diferentes categorías, en diferentes competencias. Bueno, tenés un segundo puesto también en el Mundial Juvenil. Eh, ¿Cómo se da esa llegada o, ese, o esos primeros pasos con el seleccionado nacional? Que después, bueno, obviamente te dejó ahí para siempre bueno, bueno, el estar en regata varios años en Liga Nacional Y estar compitiendo y, y teniendo buenos resultados Me da la pauta, me da la posibilidad de entrar a la selección argentina en el 2007 Y fui asistente en un Mundial de Marruecos Con Juan Cichelo, John Uriarte me llamó, que estaba justo en esa época Entonces nos fuimos a Marruecos, salimos quinto y después, bueno, tuve un parate ahí y en el 2014 un amigo que había estado conmigo en Tucumán dirigiendo en Pellegrini, que estuve también en, en el 2001 en Tucumán, me dice, vení que estoy con la selección, asistente de, de Julio Jiménez y justo Julio Jiménez tuvo unos problemas dirigenciales y yo era asistente y me quedé yo, en. Le pedí, le pedí, le pregunté a él qué hacía yo, porque yo me correspondía irme. Entonces me dice, no, quedate vos, seguí yo y ahí salimos subcampeones mundiales en el 2015 en Chaco. Tranquilo. Sí. <ríe> fantástico, Tranquilo, fantástico. Qué emocionante. Y después seguimos con el proceso de selección con otro grupo y nos fuimos a Bahrein a jugar con ese, con otro grupo distinto. Salimos dos veces campeones sudamericanos entre el 2016 y el 2017. Y después fuimos a Bahrein, bueno, no nos fue, no, no fue tan bien, salimos 12 de 25 equipos, 24 equipos. Entonces, bueno, ahí se terminó el proceso de selección, pero. Qué loco los lugares, ¿no? Los lugares, digo, Marruecos, Bahrein, que uno.. Ni loco, no va ¿no? digo, ni va a vacacionar nunca. Bueno, habla o sea, no por busqu... vos. Sí, bueno, ah, no, no, no caso. Pero digo, no elegís Bahrein para ir y, y el deporte te lleva por ahí a algunos lugares medio sin hóspito, ¿no? Sí, sí, realmente. ¿Cuál ha sido el más loco que conociste? No, Bahrein llegamos a las 12 de la noche. Bahrein. Bahrein está en los Emiratos Árabes. Ah. Y cerca de Dubai. Sí, sí, y entonces, ahí, ahí lo tengo. Bueno, no hacía nada de frío, te cuento, porque llegamos a las 12 de la noche y nos abrieron la puerta del aeropuerto y fue como si hubiéramos entrado al horno. Así, la cosa que impresión. te dio el calor. No era sonda, no, no. No, no era sonda, <risa> no, peor, peor. Así que eran 48 grados a las 12 40, de la noche. 48 no. Grados. no, después veíamos a la gente, albañiles todo, trabajando en los edificios, que es edificio majestuoso. Claro. Y decíamos, como, era normal para ellos, pero nosotros en el hotel o en todos los estados. Estadio donde íbamos, bueno, Por eso el mundial de fútbol de ahora cambia la fecha sí. por la temperatura que es en, en Qatar en realidad y va a diciembre justamente por eso, porque el calor es tremendo. Dice. No, no, terrible, terrible. No lo podía creer. Aparte salías con lente, así era el lente se te empañaba, era mirá vos, no, mirá no, vos. eso fue más loco. Eso no, mira, lo que a mí más me gustó es ir a Brasil al, al centro de entrenamiento de los brasileños que es en Sacuarema, que era para mí estaba un paraíso, eran todas las canchas, todos los elementos, todo lo que a vos se te ocurriera para poder entrenar, era ese lugar. Entonces wow. estuvimos ahí en uso americano. ¿Y, ¿Y alguna vez se te ocurrió decir, che, por acá no va la cosa, me voy para otro lado, a otro país, a otro que. En sí? Chile estuviste, ¿no? Estuve en Chile dirigiendo Liga Nacional ah, Chilena tiempo? también. Ajá. Sí, sí, va. fue en el año eh, 96, 97, dirigimos conjuntamente con un amigo chileno, así que... El ve del claro, señor, ser, digo, es un, un, un papiro, ¿no? Papiro. Sí, sí, lo saca así. Papiro. Ha nombrado Todo 45 eso. ciudades, clubes. ¿Y qué tal la experiencia <risas> de, divina, de trabajar divina, Chile. No, muy buena, muy buena. A mí me gusta ese desafío de ir y, y tratar de transmitir y que te crean, claro. es decir, bueno, a ver si puedo lograr con ellos algo distinto, y bueno, por eso fui a La Rioja, he estado en Salta, claro. eh, he estado en Tucumán. Y así además que... porque Chile tiene en el Paltamayo, chicos, digamos? Eso no me fa... banco todo, no, no sí, falla, sí, dame el sí, Paltamayo. Sí. Okay. Eh, tenemos mensajitos, loco, ¿lo podemos leer? Sí, buenas ¿Vale? tardes amigos, tienen de invitado a una persona muy especial, un ejemplo a seguir, abrazo enorme, dice... Alberto Lisanti, saludos, Luis te está el mejor lejos por la humildad que lo caracteriza y la pasión que transmite Un genio, gracias por todo lo brindado y van llegando mensajitos para Luis Qué lindo, ¿no? Que pasen los años y que también recibas ese cariño, ese amor, ¿lo sentís? Sí, sí, realmente lo siento porque bueno, este, Alberto es padre de unos chicos que en, de, de la escuela Santa Rosa Lima Entonces que aprovecho para mandarle saludos a mi... Colegas maestras, este, porque, bueno, eh, 30 años en la escuela, entonces han pasado generaciones y generaciones y me encuentro con abuelos de la escuela y dice, eh, profe, <risa> yo te y te los diga. campamentos, y digo, eh, pero padre, no, tan no digan tanto, le Pará, digo, un para. poquito. Corne, acá llega sí. un apodo que van a tener que dar explicaciones. Saludos a Luis de la promoción 89, es un genio Sergio y la banda de los asados ¿No es eso no sí. sé pero quiero ser parte queremos, queremos que nos inviten Dios. que invite bueno, tenemos dos grupos tenemos grupo un grupo de, de la promoción 89 que estamos todos los que ingresamos y otro grupo que por razones de, de fuerza mayor de fallecimiento de un hijo de otro de, de un hijo de otro nos juntamos y somos cinco o seis que también nos juntamos ahí de la parte de ese grupo, pero realmente la promoción 89 del Instituto San, eh, de Educación Física es algo maravilloso, nos seguimos juntando. Se juntando hasta ahora. Sí, sí, totalmente. Así que Cielo. nos juntamos. A, y Sergio es el asador fundamental ahí pues la que la tenemos. Clave. Eh, Luis. Habría que chequear, ¿no? Eh, no podría ser. Sí, sí. Sergio. No. Sí, habría que Anotando, a testear, a Sergio. A eh, Luis, ¿qué te generó esta, esta camada, digo, del, del seleccionado nacional, lo que se vivió en los Juegos Olímpicos? Eh, ¿Cómo la ves, la veías? Bueno, está ahí eh, Loser, ¿no? Eh, que lo conoces y, y muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué te generó por ahí verlos a estos chicos que ya no son tan chicos a ah, Agu Loser que la está rompiendo toda. Y que bueno, que brillan a nivel internacional. ¿Qué, qué te ha pasado con No, fui? no, un orgullo enorme y aparte en la difusión que ha tenido el vole después de los Juegos Olímpicos fue como pasó con el básquet, como pasó con el hockey en su momento, entonces sigue pasando. Como Montesano y el relato ahí. Totalmente, ese apasionado, festejo <risas> con Hugo Conte. Entonces, no, un orgullo enorme, aparte de tener a Agustín López, bueno, gente, chicos de San Juan que también han pasado en el proceso, y chicos que hemos tenido en el proceso de selección argentina que estén ahí uh -huh. y que mantengan la humildad. Yo Creo que eso es fundamental en cualquier persona, el tema de la humildad, porque... Y lo de noche no. te sorprendió, digo, desde chiquitito ya pintaba, pero, pero la realidad es que cada vez... Eh... Anda mejor y parece que llevara 20 años jugando, ¿no? Mira, Lócer, el primer día, me dice, un, me dice Franco Faccini, en Alvear se juega en el juego de la agricultura, que esto que el otro, hay un pibe en Alvear fantástico. Bueno, llamémoslo, estábamos en la selección de Mendoza, lo llamamos. y edad él el que tenía? Él tenía 14 años, claro. 15, 15. 15, entonces viene la selección de Mendoza y yo le di un tip, mirá, hacete para atrás, para acá, y apenas sucedió la situación de juego, la hizo. Y dije, no, este es este, instinto, este, este, este dame no el el es distinto. Escuchame, el teléfono. Todo. Este es un distinto. Sí, si lo que vimos de no Lócer acá. No, es, muy, es muy inteligente, muy inteligente, bueno, muy capaz. Eh, pero... Siempre con hombres O sea, todavía no conoces wow. A esta distinta, ¿no? Ay, no, no Tengo, tengo Voy a tener el placer De conocerte ahora Así que vamos a ver Pero es una eminencia. es eh, ah, no, o sea, Te pido Te pido disculpas Ya del tema, no, Pero venite Venite Venite Porque hemos nombrado A los o sea, Hemos nombrado a gente Que bueno sí. eh, Vos le veías Como sí, Alguna vez te pasó De ver a alguien No me nombres, por favor De ver a alguien Que Decís ¿Sabés que no vas Ni para a Ni para A ver, bueno Vamos a hacer los toques Escucha, de arriba. ¿Sabe? De arriba. De sí. arriba. No, las manos más enfrentadas así, no te doblas los dedos. Ahí. Así, ah, mira. ¿Eh? ¿Vos ponés así? Sí. Ahí, ahí yo te la tiro y vos agarrala, a ver, agarrala. No, fantástico. no, fantástico. Ahora lo vamos a volver. No, no, ya está, ya está. Ya ya se me va a ir. Vamos, vamos, no no vamos, vamos. Volvemos la golpea. Pase arriba. Pase arriba, pase arriba. Pase arriba. Pase arriba. Pase arriba. Vamos, vamos ahí sí eso. Mirá. Enfrentamos las manos. Enfrentamos las manos. Enfrentamos, enfrentamos mira mí mirá, mirá, ahí está, sí. para arriba, mira, estamos, ahí está, siempre wow, la bolsita, vamos, sí. wow. dale, dale! a la selección con el femenino! Sí, con esa altura, mirá, mirá, mirá, no se cae, no me se me cae, ve, ahí no está, se cae. mira de quién no. te burlaste, no. quién decía, no es la la verdad, vista. es verdad todo lo que decía, oh, un aplauso. chicos! Gracias, gracias. ¿Estás preparado? A mí lo único que me cuesta es el saque de arriba, pero el resto estoy... No nos dejes mal que yo te dejé la vara muy alta. ¿eh? Pará, te voy a decir una cosa, hicimos como 60. Sí. Me estás pidiendo opresión. Si no, sí, ¿Y tenemos no que meter, una, metemos 65. Pero tiqui. La primera recomendación. Tú. Luis, es la enfrentadas. Sí, pues, fundamental Fireman, que, te fundamental que te la mano esté enfrentada para que entre la pelota ahí y no te dobles los pulgares. Así, ah, así, no así, no, sé. no, no tanto. así Así no. Así no. Enfrentado, Soy muy mira, malo con el tema de las manos, pero mira, no importa, dale. Mira, ¿Solo? yo hago así, yo hago así y ya la pelota entra ahí. Ay, ¿eh? qué ah, qué bien. A ver si, yo hago así, a ver. No, a ver si se... Yo hago va. así a ver. Vos mirame, ahí está, vos oh, mira ahí está, ahí está. ¿Pero Ahí está. está, ahí está. Tranquilo, a, a poquito. Ah, no lo no apure, ah, ahí va. De a poquito yeah, va soltando. Yeah, Papá caliente, Muy bien, se Vamos, sigue. Chico. Hay, ahí va, favor, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. No se diga más. Sí, No cae, <risa> no cae. No ah, ¡Qué bien que estamos! ¡Adiante la selección te va, para todo. No, no, estamos. Chicos, qué Hay equipo, hay equipo, hay equipo. Para hay equipo. viajar a Dubái, a donde que... me, yo estoy, ¿eh? Me gusta ah, mucho ¿sabes? el gol y cuando está el punto que ahí nomás viste que sí. hay comunión, hay comunión. No, eh, hay equipo. Vamos, vamos, vamos, ¿se viejo, vamos. ¿Te dicen algo ahí? Sí, no, vamos, vamos. vamos, vamos, vamos. Una, arena, una arena, una arena Hay algún mira. equipo que tienen algunos términos especiales. Ah, algún... mira. Sí, sí. Orne, oh, vos dijiste el tema saque. Sí. Vamos, me gustaría vamos, que te me oh. a un saque. El saque. Como encima de la Tips, tips. Tips, atención. De abajo o de arriba. Eh. Soy de buena de sí. Bueno, de abajo. Ay, ah, los foquitos. Una de... despacito. Una sí. mano se la roba la otra. Sí, sí. A ver más. Tú. Ah, ah pero yo te clavo ma... de ahí. Sí, ah, puedes si puedes robar a Madrid no ah, sí, sí. va a salir bien. Ahí. Ay, tú. Ah, perfecto. Ay, mira, una mano se la roba la otra. Se la siempre. roba. A ver. Hablando de robar. Bien. Sí, déjala <ríe> <dejarla> bajito <ríe> a la altura de la cintura. No te hagas loca. Una mano de la paciencia. Ahí está. Cada vez le da con más arriba, otro tip A ver. Bien bajita acá y le pegás cerca de la cara. La mano firme. Acá. Con el este talón de la difícil. mano es muy okay. difícil Pará Mira, te va a salir parado No le vale, vas a romper carica Pobre Luis No No pasa nada No pasa nada eh, Mira, Bajito Bajito okay. Y le pegas con la mano firme Sí ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Va firme Voy a para... <risa> Ah, va a cuidar la escenografía, chicos bueno, No bueno, pasa firme, nada No pasa bueno. nada no, no, no Va, va, mirá, mirá a ver, firme la a mano Firme la mano acá Así, así. pegue, No, no, no así Sino así Los así. dedos para atrás Para atrás le pegue con esta parte Y que... Ahí está, ahí está Mirá me gusta porque te no, la para enseñar. Muy bien, muy bien, lo ahí va. ¿Te así? Tira, tira. Ah, Pegalo un poquito no. más. Abajo. Ahí le pegaste con quién le pegaste. Uh, con, con los, los dedos. dedos. Talón de la mano. Talón mira. de la mano. Mira. Ah, ya. Para, ahí está. Va. Talón de la mano. Vamos. Ahí está, y después otro de tip importante Mirá, sí. mira, así, como desodorante. Ah, se hace así, shh. desodorante, no sé. Mira, me a gusta la analogía que Sí, me gusta porque uno lo puede intentar. Sí, sí, el, la, el, el lanzamiento, acordate, cerca de la cara de y la cara. le pegas A ver, cerca de la cara Tiki. Qué difícil pensar acá. todo junto, sí, ¿no? Sí. Pues El desorante, cerca de la cara, la mano, yo, la palma, yo, la vez no, eh. no, no, no, tres palabras, lanzamiento Lanzamiento, el contacto El contacto, el a ver Ahora sale Tuki, tuki, tuki Te la lanzaste, ¿cómo te la lanzaste? Oh. Lanzamiento Su, para. Se la lanzó, lanzó feo, más. se la lanzó feo fue raro, fue Lanzamiento, acá Cerca la cara. Ahí, Vamos. cerca la cara. Muy bien. Ahí. Faltó un poco Ahí. más firme. ¿eh? Sí. Más firme la mano. ¡Opa! Ahí está. Está volviendo. Cerca la cara. ¿eh? No le estás Pero dando no. bolilla al lanzamiento, es que no. por favor. Es que, es que la tirás. Te... No, sí, dale bolilla al lanzamiento. Como sí, como la china tanto, Dale bolilla al lanzamiento. Ahí está. Dale bolilla al desodoraz. ¡Oh! ¡Ahora te quiero ver! Claro, claro. Vale la botaca, sí, sí, rompe sí, con la. No, no. <risa> no. <risa> no. Ah, no. ¿qué te crees? ¿Qué técnica tiene solo el bode? ¿Viste cómo hiciste la del desodorante? Vení, sí. Luisito. Bueno, eso no lo hagas. Vení. Luis, vení, vino la Ford y hizo la turraca. ¿Qué puede pasar? Que te la carrera. Bueno, vamos, vamos. Puedo copiarte, puedo copiar. Simplemente es sentirlo, Luis. Así como vos me dijiste lo del desodorante mano firme, tucutucu. tucu. una analogía, una analogía. Una analogía. Con respecto al baile. Bueno, básicamente es así. Abrís las piernas a la altura de los hombros. La técnica me muero. <risa> no, está bien, Pero, sí, porque entrenadores no hay en todos lados. Chicos, Pero no es un técnico de la selección argentina. De y yo soy técnica en la turraca. Ah, Por favor. Ah, pierna. No, y tú que mi no, no, no, va no, no, no, lo sí, sí, sí. La por. No, vamos a hacer. Lo hizo Bandola bailó la ¿Eh? semana lo pasada. Lo hizo Osvaldo La Porno la ah, semana sí, pa. no te ¿Sí? pasada. ¿Sí? ¿No puedo creer? ¿Y Víctor Laplan? ¿Vos crees que me va a salir? Olvídate, vos la tenés pinta que bailás re bien. No, me gusta sí, bailar te la cualquier casamiento. Sí, olvídate. Bueno, piernas, abiertas sí, a la altura de los hombros. Y después la cadera, de hacer. Déjala ser, déjala hacer Y después para abajo... Hasta ahí. <risa> te das cuenta ¿Qué? que es crack, crack, crack! No, no. bien, ¿Te das bien. Bien, bien, Anda, alumna, bien. bien. Sí, que tenemos la, tenemos la pausa. Tenemos la pausa rápido, pero lo de la fundación que, sí, que, que lo, lo, lo, lo mencionas ¿sí? sí, sí, puede ser. Cúntale. No, no, te, tenemos una fundación hace 11 años, eh, ahí en Rodero del Club, en el Predio de las Hermanas Dominicas del colegio. Y bueno, nos ayuda mucho en la Municipalidad de Guaymallén Jiménez Rili Y repente tenemos 500, 500 personas que trabajan, que alumnos y 12, 15 profesores uh -huh. este, ¿Y cómo podemos empezamos. colaborar? O el que se quiera sumar también, ¿cómo puede No, todos están abiertas las inscripciones De todas maneras ya tenemos tres canchas, pero están colapsadas todas las categorías Tenemos como cinco equipos de Maxi, tenemos todas las categorías masculina y femenina Competimos en el torneo de la federación ah, Ahora nos estamos por ir a un torneo a San Juan con los sub 14 Vamos a Santa Fe también Ya me hemos me competido y estamos a nivel nacional también, Pero por que ahí que se que, que está viendo y se quiere acercar eh, redes Totalmente, sociales, un sí, sí, contacto sí, sí. por vole eh, Luis testa bajo Luis testa bajo sí. okay. -testa y si no porres volei. Y porres ahí está, y bueno, sí, tenemos sí, todos los días desde las 18:30 en adelante, este, Tremendo la la la Los yo, lo lo más de treinta? Treinta. O sea, o sea, o sea, los más de 30, ¿a ¿dónde entramos? Ahí ti ha sacado un mensaje Ornela. A ver, una clase más y te venís a porres a jugar. Mira, ya te están invitando. Yendo, no llegando, bebé. <risa> Olvídate, ahí estoy, ahí estoy. Luis, gracias. Ha sido un placer. De un genial. genio. Un placer, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por estar aquí. Aprovechamos, gracias. hacemos una nueva pausa. No te muevas de ahí, ya venimos con mucho más. Vamos a la pausa nos volvemos salve. con mucho más para todo. Y quédate con nosotros. Chico.